Estoy nado ahí vino de la finca y acabó acabó con toda esa estructura ahí y los alambres y todo pasó por el tanque y, y, y azotó azotó esa mata y después aquel ramo con toda la gente que no venía nadie gracias a dios que tiempo como que tiempo duró como 20 segundos. 20 segundos. Fuerte. Fuerte, muy fuerte era. Ok. Intendente, usted estamos aquí en los robles de Nares. Dígame cuál es la situación que se ha dado. Hasta ahora, según dicen los comunitarios, fue un, un ventarrón que vino, tumbó dos árboles, uno, eh, bloqueó la calle totalmente, pero con la asistencia de una vez se está resolviendo el problema. Eh, ¿Causó daños? Hasta ahora no tenemos ningún daño. ¿Tendido eléctrico? Del tendido eléctrico solamente. Ok. Tenemos aquí el al alcalde del municipio de Tenares, Emanuel Escaño. Emanuel, eh, su, su rápida respuesta a esta situación eh, habla muy bien de usted. Háblenos sobre esto. Yurel, eh, el tema es que el PMR, el Comité o sea, Permanente de Mitigación de Desastres, se, está en sección permanente. Ayer eso tuvimos una reunión donde se dividieron los trabajos por comisiones eh, y está integrada la coordinación, los bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja Dominicana, también la Policía Nacional, el Ayuntamiento y las diferentes también instituciones de servicio. Gracias a Dios tenemos inventario de los puntos vulnerables. De la ciudad, eh, también la, la parte de los refugios, también, porque tenemos una comisión también médica, conjuntamente con Salud Pública, para evaluar en casos de, de que haya que albergar eh, algunos ciudadanos. Antes de eso se le va a hacer una, una evaluación médica para colocarlo, ya sea eh, eh, si son asintomáticos en un lugar, si tienen COVID, ya sería en otro, si no tienen nada en otro. Cuestión de tratar eh, de prevenir eh, lo que es la propagación de, de la enfermedad. Esto es algo atípico que, que se ha dado, porque es prácticamente la primera vez que nos toca enfrentar una situación de tormenta conjuntamente con una pandemia. una situación que se dio aquí en los Robles del municipio de Tenares. Aquí la brisa, la fuerte brisa y la lluvia nos derribaron. Mira cómo se ve esa mata. Rota. a otra adelante y nos derribó la línea. Nos rompió un cote. Mira, se lo puede apreciar ahí. Uh -huh. Tenemos unos cuantos vanos de línea de piso. ¿Tiene solución para pronta solución o qué puede esperar la población? La, la brigada viene de camino y ya rodamos para acá. Ya, puede que se solucione hoy mismo. Pues claro que sí, hermano.